Vamos en este momento a recibir a nuestra invitada del día de hoy, se trata de la profesora María Guadalupe Bruno, directora regional noreste, noreste del Miner. Aquí dice nordeste, yo no sé de dónde sacan la D, en noreste, norte, este, en noreste, no nordeste. Los nordestanos. No, pero que está equivocado. Nosotros <risa> bueno, somos no nordestanos. van a tener que ir para atrás porque. Sí. No, no, nosotros somos nordestanos, no nordestanos. Nordestana. Sí. En algún momento los pero es un error. nordeste. Pero es un error, deciden, es un error. Es. Es, un error. Es. es noreste, los únicos, Buenos días. Los únicos que utilizan placer. bien el nombre es la Policía Nacional. Eh. Buenos días, Guadalupe, ¿cómo estás? Por un placer acá. tenerte acá. Eh, en este programa que estudio para eh, hablar acerca del desarrollo del año escolar. Buenos días. Si sí, gusta, días. por la distancia que estamos manteniendo, puede quitarse mientras tenemos la entrevista, la mascarilla, si le es cómodo. <risa> <risa> sí. Lo que pasa sí. es que tengo un proceso alérgico. Ah, ok. No, pues, no, perfecto. Bien. Sí, desarrollo valiente. del año escolar no presencial y la posibilidad de clases semipresenciales. ¿Cómo anda ese tema en el MINER, eh, Guadalupe? Adelante. Buenos días para todos, señor Yerjan. Hola, hola, ¿cómo estás? A Francis, y a mi Buenos querido días. profesor. Por Amado fin, tenemos placer de conocerla. Sí, ahí está. <risa> El placer es nuestro. Saludar a toda la comunidad educativa que corresponde a la regional de Educación 07. Gracias por invitarme a tan importante programa, que muchas veces no lo puedo ver por cuestiones de trabajo. Sí, no, sí Pero sí, aquí estamos. Entiendo. ¿Cómo no? no en cuanto... Tenerla pero, aquí, hace tiempo queríamos tenerla, pero sabíamos que estaba en proceso de, de, de ajustarse. Sí, de adaptación, ¿verdad? A nuevo cargo. Qué Así bueno. es. Yo le llamo ahora una escuela gigante porque ya. trabajaba en una escuela. Sí. Y ahora me tocó una escuela gigante con todas las que las componen. Qué bien. Bien, en cuanto a las clases presenciales que tenemos, que es lo que está ahora en cuestión. Eh, todo va a depender de la pandemia. El ministro ha dicho, el ministro de Educación, el doctor Roberto Furcal, que concomitantemente vaya eh, eh, desarrollándose la pandemia vaya bajando el nivel de contagios, pues otras medidas pueden tomarse en cuenta. Puede ser la semipresencialidad como la presencialidad, pero no, no depende del ministerio. Si ustedes se dan cuenta, amanecemos una semana con que ha bajado el nivel de contagio y otras que no. Entonces, todo depende de cómo vaya el, el COVID-19 en y no solo en esta provincia, sino a nivel nacional. Sí estamos preparados y preparando otros aspectos por si llega ese momento que todos anhelamos. Recuerden que la razón de ser del docente es el estudiante y eso es lo que nos motiva a seguir y hacer las cosas mejor. Bien. Viene una pregunta que se debe de, se desprende. ¿Qué encuentra? ¿Cómo encuentra o cómo llega eh, eh, al momento de llegar a, a la posición? Eh, la regional en, en, en 07. Bueno, la regional de educación 07 no es la única que en esta nueva gestión encuentra un cambio total en todo el sistema. Nunca se había visto, ni se había vivido, un inicio de año de escolar, mucho menos un desarrollo en total, en medio de una pandemia donde todo ha cambiado. Sí. ¿Ven? Hacemos uso de medios, equipos y herramientas tecnológicas a vapor, donde sí. se ha tenido que, que instruir a no solo a los docentes, sino a sí. técnicos nacionales, regionales, para que puedan dar buen uso de ello y que la, el pan de la enseñanza pueda llegar a todos los estudiantes. Eh, ha sido un gran reto y sigue siendo, porque no, no terminamos aún, sí. pero con el mayor entusiasmo y el deseo, ...de que continuemos cada día mejorando y que todas esas debilidades que hemos encontrado se conviertan en grandes fortalezas para todo el sistema educativo dominicano. Bien. Eh, eh, señora Bruno, con relación a, a la educación a distancia, ¿verdad?, sí. eh, que no necesariamente virtual... ¿Cuáles son las evaluaciones que, que tenemos hasta el momento? ¿Cómo, ¿Cómo está impactando esto a los estudiantes? ¿Están aprendiendo, no están aprendiendo? Eh, ¿A cuáles le está llegando? ¿Si ¿Sí, sí está llegando el mensaje a todos? Bien, hay una más del 90% aquí en esta regional está recibiendo las clases a distancia. Recuerde que no es solo una computadora, como se dice. Ah, uh -huh. que los niños no tienen computadora. Pero se está transmitiendo por diferentes canales. Y son muy escasos los hogares, que no disponen de un televisor para ver la, las clases. Pero también, para esas personas que puedan aparecer sin televisores, pues los cuadernillos, que es una hermosa estrategia que sirve de apoyo a los aprendizajes, claro está con el seguimiento y las orientaciones que tienen que dar los docentes, tanto por, por los mismos medios tecnológicos como es el, el, el teléfono, a través de los grupos de WhatsApp. Y en algunos casos, ya de manera presencial, porque recuerden que en todos los centros educativos eh, debe de estar organizado lo que es equipo pedagógico, compuesto por el director, el coordinador pedagógico, un maestro líder, si lo hay, y un encargado de nivel, conjuntamente con la orientadora y la psicóloga, si lo hay también, que le va a dar de manera presencial, a distancia y con un tutor al lado, Cualquier orientación de que disponga, tanto el padre como el estudiante. Guadalupe, eh, sí. en definitiva, el, el, el modelo eh, de clase a distancia virtual, como se le quiera llamar, ¿verdad? Sí. Eh, implica una participación bastante importante de la familia, sobre todo de los padres. ¿Qué dificultades ha encontrado el sistema en esa parte? O sea, porque como, como tú sabrás, eh, hay hogares donde los padres no tienen la el desarrollo ¿no? intelectual, claro. no tienen los conocimientos para ayudar al muchacho. ¿Qué forma de paliar esa situación tiene el, el MINER? Bien, acabo de mencionar uno de ellos, uh -huh. y es el equipo pedagógico. Okay, okay. Ese equipo pedagógico debe estar disponible 24-7, okay. claro, en su horario de trabajo. ¿verdad? Sí, también, por supuesto, por supuesto. que permítame aclarar que no solo se, los docentes no solo se limitan al horario de trabajo porque hay padres que llegan o sea, disponen de un solo celular y trabajan durante el día y en la noche que pueden enviar las tareas las asignaciones a, la, a los docentes y hasta esa hora, a las 7 de la noche, 8 de la noche ellos están en la disposición de ayudar eh, también decir, Previo arreglo con los padres claro esa condición sí, sí, son raras excepciones uh -huh. pero lo hay para aquellos padres que no tienen un nivel intelectual adecuado para darle seguimiento a sus hijos, pues también a través de esos grupos que se hacen, porque se pueden hacer videollamadas con ellos para orientarle a los hijos, también se pueden hacer. Tenemos también en camino, en pleno desarrollo, un equipo de jóvenes que están, están estudiando la carrera de psicología y orientación donde necesitan una práctica de campo para poder graduarse. Entonces, a ellas le vamos a dar acogida para que puedan hacer visitas domiciliarias y brindarle las orientaciones, el apoyo, las aclaraciones del lugar en cuanto a los contenidos que se están trabajando en los cuadernillos y en las clases que se están produciendo a través de los canales de radio y televisión. Muy bien. Mire, la, la, la parte que tiene que ver con el distrito... O lo que usted debe gerenciar. ¿Se ha hecho alguna evaluación o levantamiento de los que se pueda tener resultado o e explicar cómo ha sido específicamente en la Regional 07? Sí, porque es que dudamos que por esas condiciones de televisión, eh, radio, eh, y la ausencia de una comprensión por parte del acompañamiento o de los padres, lo que pueden estar en la casa, se tenga ciencia cierta que tendremos resultados provechosos de poder decir en las evaluaciones que se han dado, los jóvenes han avanzado o los niños han avanzado. Sí, ¿Se tiene? Sí. sí. Las, la, los docentes utilizan diferentes estrategias. Uh -huh tanto de enseñanza como de evaluación. En cuanto a las enseñanzas, no solo se limitan a que los muchachos vean las clases a través de la radio y la televisión y el cuadernillo, sino que le hacen asignaciones complementarias, ¿verdad? Para que esos, a su vez, manden producciones a través de video. Y es una forma de cómo usted evaluar, las competencias de los estudiantes. Okay. En el área, por ejemplo, de lengua española, es una de las más, eh, vamos a decir, eh, complejas. Sí. Es un área compleja. Y las matemáticas. Y las matemáticas también. Oh. Claro está. Son todas especiales. Pero, Pero hay una. Esa, esa, esa da... Esa, esa, esa, esa, da, esa da no le gusta sentarse más que... <ríe> a, eh, con un celular es más fácil para ellos que sentarse no, a leer un libro. Para allí y para Exacto. ti, admítelo. Pero, se están enviando también, Mira. hay libros disponibles. Estamos compitiendo, porque yo me prefiero el libro, el texto, el, el físico, que y tengo muchos libros aquí, sí pero quizás es costumbre. Sí, es costumbre y es parte de un tiempo que no es el que tenemos ahora, donde los muchachos prefieren la tecnología, y eso de eso se está haciendo uso, para que puedan leer textos. Si se da cuenta... No sé si han tenido la oportunidad de ver los cuadernillos, que se trabaja a través de textos. No, creo sí. que, pero creo que tenía, Ajá. lo ha visto, pero nosotros no. Sí, no, no, lo no lo de hecho yo, yo lo tengo porque estoy trabajando sí, con tú ellos. Sí, tú sí. trabajas sí. ¿Se, ¿Se trabajan a, a través de textos? Sí. Muy bien, ¿verdad? Sí. Sí, qué bueno. Sí, no por sí, la claro. cantidad de, de, de estudiantes. <ríe> Los, sí, una hijos, los hijos, ¿verdad? Sí, sí. sí. Bien, entonces, eh, Yerian sabe que se este está trabajando con textos. Esos textos también implican una parte que es oral, uh -huh. porque el área tiene cuatro competencias específicas, que comprende la producción y comprensión entonces, oral. Entonces, ahí en ese momento que se mandan los videos, los, los niños deben mandar los videos a la bueno decir cuando es la bueno, Las producciones déjame, Ajá, a, a apoyarla ahí sí. Tú haces los trabajos sí. Y entonces los manda Tú le, le haces fotografía y se lo va mandando Exacto. Con anticipación al maestro Y a veces hay videollamadas con el maestro Si tú tienes alguna duda, el maestro te llama Tú acuerdas Ajá. la hora, por ejemplo, en el caso de nosotros Lo hacemos la noche porque trabajamos el día entero sí. entonces Tú entras en contacto y el maestro te va explicando Mediante videollamada eh, cuál es el procedimiento y, y todo lo demás Muy bien, Es un y trabajo bueno. Muy bonito, la... sí. esta es la sí. parte sí. ya oral Pero la escrita sí. Se trabaja a través de unas asignaciones que traen los mismos cuadernillos, Correcto. donde debe el maestro de ver esas producciones y evaluarlo. Recuerden que tenemos un nuevo diseño curricular, además del modelo pedagógico, que no nos, no nos ata a hacer una evaluación por una sola simple producción, porque trabajamos por competencias, sí. evaluamos indicadores de logro. ¿Verdad que sí? Ahí con una serie refiero. de instrumentos Si esos indicadores de logro se están eh, eh, Están recibiendo El feedback del la, la, sí. maestro sí, Y sí, la claro dirección sí. Para decir satisfactoriamente Hemos cumplido con tal cosa Si usted evalúa Si lo pone en, en, en Acorde a la situación que estamos viviendo Se ha logrado más de lo que esperábamos bueno, Guadalupe sí, bueno. Con cada cambio de gobierno Siempre se esperan eh, eh, Cambio de personal, eso es normal. Eh, sin embargo, eh, con este gobierno ha habido una eh, cancelaciones masivas, con la diferencia de que no han sido sustituidos la mayoría de esas personas. Eh, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué cancelar el personal y no sustituirlo? Bien, vamos primero a organizar el término. Desvinculaciones, eso es lo que ha habido hasta ahora. Sí. Es así, ¿verdad que sí? Para que el pueblo es des... lo entienda. ¿Verdad? Eh, porque Su lo de la desvinculación es un eufemismo, <risa> bueno. Una palabra para embellecerla. No, pero que no. el, el nuevo no. orden Sí, eh, pero eso es, eso es administrativo, administrativo ¿verdad que sí? Pero para que la gente lo entienda, el pueblo ya Bien. no que está ahí, cancelado. Bien. Pues. Vamos eh, a dejar que la invitada sea la que explique <ríe> la cosa. Adelante. Eso era <ríe> Adelante. Bien, esas desvinculaciones, como sí. usted ha dicho, son de manera normal. Se dan, ¿verdad? Sí, claro. En un cambio de Eso gobierno. Ahora se ha, ha hecho un poquito, ¿verdad? De, de movimiento en todos los aspectos. Porque, recuerden que teníamos un gobierno de más de 12 años. Ah. Entonces, ahora se nota que hay cambio. Las desvinculaciones se hacen tomando en cuenta diferentes renglones y este, en este momento se tomó en cuenta la parte administrativa, ¿verdad que sí? Uh -huh. No todos han sido desvinculados, solo ha sido una parte, por eso el término masivo como que ahí cae un poco. Si vamos a los centros educativos encontramos aún secretarias, digitadores, hay conserjes. Todavía. Eh, pero no deja, no, de ser, sido no, no deja de ser masivo, porque incluso esa denuncia la hizo la propia ADP, de la cantidad inmensa. Incluso aquí se habla de más de 3.000 personas desvinculadas no. en la regional. No. ¿Cu ¿Cuántos han desvinculado aquí? 2.037. 2.000, 2000 eh, eh, y algo. de una sí. cantidad más o menos. Pero cuando forma. usted lo divide en la cantidad de centros que hay, 500 y pico de centros, entonces no son masivas, porque aún quedan en los centros educativos. Eh, esperamos que en los próximos días, en esta semana... Eh, ya lleguen los, las personas que han sido designadas en cada puesto. No es una, un movimiento que se hace de la noche a la mañana, como ustedes Tomás podrán sí, entender. No es la primera vez. No, claro Entonces, que no, claro que no. Eh, vamos a esperar que, al igual que como nos está pasando a nosotros, que nos estamos acomodando, acoplando sí. a un nuevo sistema, también los de allá, que son nuevos. Puedan hacerlo, pero hay que darle tiempo, por favor. Dos cosas, Guadalupe. Sí, como... ¿Cómo, cómo, cómo evalúas tú el, al final el año escolar, no? La, o, más bien la, la, la primera parte del año escolar, ¿no? que termina? Vamos a decir, desde el momento de su inicio hasta diciembre, ¿y cómo valoras al mismo tiempo la, desde el punto de vista de las expectativas que se tienen para el resto del año escolar? Bien, miren... Cuando iniciamos, que entré a la regional el 12 de octubre, el Día del Encuentro entre Culturas, justamente. Okay. Día memorable, no solo por la llegada, sí. sino por el acontecimiento que teníamos en ese momento. Eh, uno fija su mirada hacia un porvenir, pero se encuentra con situaciones que, wow, no la esperaba en realidad. Pero con mucho, le decía ahorita, ¿verdad?, con mucho entusiasmo y deseo de dar... Mucha resiliencia. Sí, mucha resiliencia, de <risa> verdad que sí. Y mucho deseo de, de no quedarnos con los brazos cruzados. Porque el mejor ejemplo lo tenemos cuando el ministro de Educación, Roberto Furcal, con toda la fuerza, la capacidad y la responsabilidad que le caracteriza, además de las competencias que tiene, dijo, esto no se va a parar. La educación va a llegar a todos los hogares. No va a ser de la noche a la mañana, como ustedes lo han visto. Pero sí podemos decir que después que llegamos a la regional, hemos nosotros cumplido con gran parte de nuestras metas. Claro, está de inicio porque no tenemos terminado. Y es por ello que hoy podemos decir que encontramos una serie de personas porque en este momento la educación eh, dispone de o requiere de recursos y medios tecnológicos no todos los centros disponían de ello, ni disponen, porque falta una parte. Pero sí podemos decir que en cuanto a tecnología, hemos avanzado. porque ¿Faltan pocos para...? Sí, faltan. Faltan pocos. Y le dato... puedo decir que el, el pasado viernes, eso estu, eh, estuvimos en la provincia de Hermanas Mirabal, donde tenemos dos distritos, pero en el 02, uh -huh. hoy podemos decir que tenemos... Casi el 100% de los, centos, de los centros cubiertos con internet. ¿Cómo? Con apadrinamientos. Hay unos pocos que no lo tienen. No es porque no se puede, no se querido, es que no se puede. Por cuestión de señal. Están tan lejos, tan lejos, tan lejos. Tan escondidos. Que es imposible ¿Sí? llevarle la conectividad. Son escasos, son unos 5 o 6. ¿Se tiene planteado en estos momentos... Que aunque no estamos presencial, pero creo que es el mejor momento para verdaderamente, de una vez y por todas, arreglar los que están afectados por el tiempo de esos centros educativos como escuelas, aquellos que no tienen baño sanitario, aquellos que tienen dificultad eh, en su infraestructura y que nos decían que se estaba llevando a cabo la inversión, una balsa de ingenieros, y en el pasado gobierno, sí. ¿cómo ha encontrado usted, se cumplieron aquellas reparaciones o construcciones? Porque tengo también visto que aquí hay bastantes escuelas bonitas, cerradas, que no tienen uso. Aunque ahora no se van a usar, pero no se ve que están dispuestas para que en el momento que, que inicie la clase presencial, me luce que todavía Exacto. falta. ¿no? Sí, miren. ¿Detalles? Sí, hay centros que por el mismo, por diversas situaciones no han sido concluidas en cuanto a su obra, la reconstrucción en la infraestructura. Pero sí, ustedes pueden estar seguros de que desde ya nosotros estamos haciendo un levantamiento okay. y está en el día de hoy se van a reportar esos centros que se encuentran en un 90% de, de avance porque los ingenieros deben determinarla. Y las que no y también se encuentran ya en un listado oficial que se le va a suministrar el, al director nacional de mantenimiento e infraestructura escolar, quien tiene todo todo el deseo de avanzar en estos últimos meses para garantizar que cuando inicie el nuevo año escolar los estudiantes se reciban un centro adecuado y ambientado, puedan sentirse bien. ¿Tienen una pregunta ya, eh, ya, ya, en, en, en el WhatsApp. Guadalupe, no, no, no, es ah. una pregunta mía. Es, el ADP hoy tiene un paro de labores sí. por un atraso en el pago. ¿A qué se debe? ¿Tiene información usted? Sí. Ahorita les decíamos que en todos los cambios, ¿verdad? Sí. Se produce un cambio de nómina. Sí. unos reajustes en todo eh, son no son solo máquinas porque a veces se piensa que es solo darle un botón para que todo funcione también trabaja un equipo de hombres y mujeres que durante largas horas y fines de semana han tenido que trabajar para organizar todo eso yo recuerdo que hace eh, algunos años, algunos seis años cuatro años la, nos vimos afectados por la misma situación, llegamos al día 2, día 3 de enero para poder nosotros recibir el salario, o sea que no es la primera vez, simplemente es cuestión de espera. Sabemos que hay muchos inconvenientes con relación a eso, porque el que depende de un salario para pagar su casa, sus estudios y, sí, claro. y entre otras cosas que pueden generar demora, crean ciertos inconvenientes. Pero esperamos que aprendan. Pero, de pero la le han semana... explicado a los maestros cuál es la razón por qué ellos están llamando a un paro. O sea, de hecho, hoy no hay clase, tengo entendido. Y entonces, si se si le ha explicado, si ustedes se han reunido con los maestros. No, es interesante pero ver esa nomenclatura le... de, de los medios de comunicación con el compromiso de transmitir y que los profesores sí. van a estar. Sí. Va, va, va. Pues, a, a propósito <risa> de eso, ¿cómo va a ser la clase hoy sin maestro, por ejemplo? Va a ser interesante, ¿verdad? Bien. Bien. La hay una parte Sería un paro ustedes virtual. saben que sería sí, no, sí no sería así, verdad que sí, sí porque no tenemos presencial, o sea. es virtual me Pero si van ahora, a recibir eh, la, la docencia a través de los medios de comunicación. Sí. Eso este sería un trabajo que lo van a acumular para más tarde, ¿verdad? Así es, Guadalupe. <ríe> Sabemos que en este, al final de esta entrevista, ya me están haciendo más señas que, que el tráfico de los guantes blancos. Es que queremos sacarle todo a Guadalupe. Mira, no, no, no. Mira, dejarlo. Hay que entender que el Miner requiere del apoyo de la ciudadanía, sobre todo de los padres, para poder desarrollar adecuadamente todo este proceso. Lo que quiero pedirte es que eh, al final nos deje al, de alguna forma una, una, una frase, una expresión, una arenga a la gente de cómo puede apoyar este proceso del Ministerio de Educación, de la Educación Dominicana. Muy bien, que de hecho ya, ya iniciaron. Exacto. ¿Verdad que sí? Exacto. La, la tanto toda la sociedad civil llámese empresarios, políticos, amigos la parte de la iglesia todos han puesto un granito de arena en cuanto a la conectividad vieron que días pasados eh, se despojaron de sus, ¿verdad? De sus bienes, de sus recursos económicos sí. para la compra de equipos de banda ancha y el pago de seis meses que garantiza la conectividad de todos los centros educativos hasta que te termine este año escolar la verdad es que nosotros estamos haciendo esfuerzo para que todo el mundo se involucre y es por ello que estamos en, ya en varias, dentro de dos días aproximadamente, estaremos firmando un acuerdo tanto con el, la dirección de, de agricultura, con el viceministro de medio ambiente, Fulvio Ureña que nos va a estar acompañando. Ah, muy bien. Sí, estamos en contacto con la directora de ProSoli y desde de la dirección de, de huertos escolares vamos a darles seguimiento perdón, a ellos, a esos huertos, y a construir en aquellos centros donde no lo hay. Pero, viendo que estamos en un tiempo de pandemia, donde los estudiantes están en sus casas, Hemos abierto o hemos ampliado la creación de huertos hacia los hogares, llamándole de la siguiente manera, huertos familiares. Va a estar destinado a estudiantes ya del segundo ciclo del nivel secundario como una forma de motivarlos a trabajar de manera colectiva y en familia, donde se le va también a tomar en cuenta su participación en las clases. ¿Verdad? Sí. Y una serie de actividades complementarias que se van a realizar con ellos. La solicitarle a las personas, a los vecinos, de aquellas personas que tienen algún problema, alguna dificultad para darle cualquier explicación a los hijos, por lo que ya hemos mencionado, por el nivel que, no, que, que, que le falta, o por otras razones también que pueden ser de trabajo, de ocupaciones, ¿verdad? Sí, sí. Que puedan apoyar. Y desde la Regional de Educación, nosotros contamos con un equipo de técnicos muy capacitados y dispuestos a ayudarle, ya sea vía telefónica o de cualquier otra manera que ustedes entiendan, para que sus hijos reciban las orientaciones y el apoyo necesario y seguir en esta educación, que es un reto para todos. Acérquense a nosotros, pues desde siempre les he dicho a todo el que va a la Regional, que las puertas de las oficinas están abiertas para todo el que quiera ayudar. Recuerden que esto es, una, una, es algo que nadie se esperaba. Así y es. cualquier aporte y idea que ustedes puedan llevar es de bien para todos. La educación es de todos. Y nosotros como Franco, Franco Macorizano somos expertos en trabajar en equipo. Y la muestra de ello es que hace unos días estábamos uno para allá, uno para donde las águilas, la otra para donde los gigantes. Ahora somos todos República Dominicana. Sí, todos Entonces, somos dominicanos. Sí, así es. Pero fíjate, bueno, qué María, bueno pues te deseamos éxito. Gracias, y María que Guadalupe, todo salga por como se está planificando. Gracias por la participación, gracias por esta entrevista, ¿verdad? Estar acá y someterte Amaro, a las y me internas. mandaron una corrección de la Real Academia de la Lengua de la y de la Correcto. <risa> Ella representa al Nordeste. ¿Cómo fue? Al Nordeste. Nordeste. Te lo voy a explicar. Ok, está bien. Adelante. Exacto. Quiero que me para lo eso tendríamos que hacer otro. Bien, jugado. señores. Nosotros vamos <risa> bueno, a la pausa. Agradecemos a la noreste, directora noreste. regional. Noreste del miner, nordeste, <risa> nordeste, la, nordeste de la maestra María Guadalupe Bruro, el hecho de acompañarnos y someterse a este interrogatorio nuestro, digo, interrogatorio de entrevista. Sí, hola pronto. <risa> Gracias Guadalupe, un la placer, tú vez, tú. siempre. Vamos a la pausa, está en la viernes, regresamos en breve. Primera vez. Sí,